Y muy buenas chicas chicas de YouTube, estamos aquí en un nuevo video Como ya saben en los anteriores videos pues me han tardado en subir y me han salido partes primero, antes, o sea me han salido finales antes de inicios Entonces pues, bueno estoy aquí jugando un nuevo juego, bueno viejo ya, tiene años ya Lo que pasa es que pues me interesó y pues quise empezarlo a jugar Vale, ya lo he pasado como seis veces, hace ya en el pasado, pero aquí les traigo Pokémon Edición Rojo Fuego, jugando en el emulador oficial, o sea, el emulador oficial de Miboy, eh, Lo pueden encontrar en Play Store por solo 4,99, creo. Así que, es, bueno, vamos, chicos. Aquí tengo una partida ya creada, pero vamos a empezar desde cero. Explicación de los botones, ¿ok? Será por don, orden de importancia, ta ta. ta, ta, ta. Mm, bien, tenemos aquí al profesor Oak. Me llamo Oak, pero la gente me llama profesor Pokémon. Este mundo está habitado por una criatura llamada Pokémon. Para algunos, los Pokémon son mascotas, pero otros los usan para pelear. En cuanto a mí, estudio los Pokémon es como no sé qué cosa. Vale. Bueno, cuéntame algo de ti. Eres chico chica. Uf, obvio que chico. Soy Juan Kayos, papu. ¿Cómo me llamo, papu? Pues sí, si me llamo Kayos. Porque Juan. A ver, Juan. ¿Qué? Sí, me voy a poner Kayos. Chaos, chaos, chaos. Chaos, chaos, chaos, chaos. Bueno, eh, también esto es un ROM que salió hace ya bastante tiempo. Pero esta este es la versión bien hecha. Bueno, vamos. Bien, tema más que ellos, JK. ¿Vale? Mi rival siempre es Floren, papu Siempre le pongo Floren sí, sí, sí. Me gusta Floren, papu Aunque le hubiera puesto Pollo tu Pero no cabe el nombre <ríe> Pollo, Pollo, Pollo Te espero un mundo de sueños bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, empecemos A ver, aproximadamente los videos me durarán Como 15 minutos vale Pues vamos a empezar, señores Hay partes en las que me voy a quedar pegado a Y lo voy a hacer sin trampa Me la voy a jugar sin trampas a ver, me, para, para, que no, para que no me critiquen Voy a desactivar todos los chats Que le tengo, le tengo como 150 chats Pero le, le borré Algunos Vale, aquí tenemos a Mi mamá ah, ma, Quería verte, chicos, que conste El juego no me lo voy a pasar así como un bestia Me lo voy a pasar tal y como se debe o sea, así a la manera. O sea, lo, así como la manera en la que se debe pasar. Porque yo ya sé que el profesor Oak no está en el cosito ese. Y yo me pasé como tres horas buscándolo hasta que me di cuenta que podía salir. Y fui a salir y me llegó. Bueno, tenemos aquí esto. Ta, ta, ta. Lo voy a poner a alta velocidad. Okay. Vale. Ok, nosotros avanzamos. Estamos aquí con mi rival. Ah, bueno, estoy harto de esperar. Ok. Oh, Floren, déjame pensar. Así ah, te pedí que vinieras, espera. Que ellos. Toma. Aquí hay tres Pokémon. Bien. Están dentro de los Pokéballs Ah, chicos. Les voy a dejar el link del ROM. Eh, para PC, creo que es. O sea. El link de Pokémon Rojo-Fuego. Para que lo descarguen en la descripción. ¿Ok? Eh, vamos a ver. Obviamente yo elijo Charmander. Eso si, sí, tienen a Charmander, o sea, tienen a una opción. Charmander.. Bubble, no, Squarrel, yo le decía Bubble Squarrel y Bubble Sour, ok. Cada uno evoluciona diferentemente. Todo, los tres tienen tres evoluciones. Este, con este puedes usar vuelo. Con Charmander puedes usar vuelo y varios movimientos tipo fuego. Eh, con Squarrel puedes hacer surf. Y con el otro, no sé qué pedo puedes hacer. Bueno chicos eh, ahorita me pide el desgraciado una pelea <risa> bueno vamos yo en mi caso recomiendo recomiendo eso porque captura un un o un bicho de esos voladores. claro los Pokémon legendarios como Zapdos de la central eléctrica eh, o Articuno de las de las islas espuma y eso también pueden usar vuelo pero o sea, es más más práctico tenerlo desde el principio vale cuál es el Pokémon ta ta ta bueno me la juego y me... Ajá, bueno Sí, mi primer combate Este es mi combate número... Cinco millones trescientos <ríe> Aleana gana el entrenador que gana la ofensa Sí, sí, sí, ya sé No me tiene que dar la explicación por triste trillonesima vez Bien, le bajo la... Ah, yo pensé que le bajaba la defensa Ok, ok, ok, ok Vale, arañazo Chinga tu madre Si, sí, pringao Me bajas la defensa, verdad Venga, pringao Te acabo, te acabo, me lo acabo Me lo acabo, me lo acabo, papu Me lo acabo, ¿quién gana? ¿Yo o él? uff oh. Turu, turu, turu ganamos Ahorita suena música tan linda ¿Qué? Increíble tu Pokémon es mejor que mío? Sí, obvio, papu Claro que sí Ok, muy bien, excelente si dices... No puedo creer que yo soy en 27 suscriptores y el, y el DOM Ya va, ya, el, el juega DOM ya va en... En 50 y algo, 52. O sea, es increíble la manera en que ha subido el chavo. O sea, tiene suerte, ha tenido suerte. Se hizo famoso. Ese llega a 100 en dos semanas. <risa> y eso que empezó un día después de yo en YouTube. Ok. No, no, no. A esta casa no se entra, sino hasta el final. Mira, mira, copia de lo que dice. No, da, da, da, da, da. Sí. Wow. Está bien. Ay, no me quiero encontrar un Pokémon. M mire, chicos, ya va, espera, espera, espera, Yo voy a poner las batallas así en modo rápido porque la verdad a mí me... Ya, 6 minutos de grabación, qué porquería, no he hecho nada. ¿Vale? Porque yo, o sea, es más rápido, o sea, convicto, eh, peleo más rápido, ¿qué es? Ascuas, pap, no, con Ascuas me los acabo a todos. Ay, no, wey pues O sea, algunas batallas épicas sí me las haré normal así, sin tanta ascuas. Por suerte Charmander me salió, chico Papá. Soy discriminado, yo. Vale. Vamos a ver. Llegamos a Ciudad Plateada, creo que es No, Ciudad Verde, mm -hmm. sí, sí, sí, sí, sí, es Es que Ciudad Plateada y Ciudad Verde tienen creo que los mismos caminos Vale, una vez llegados aquí, primero que nada, primero que nada, pringados Es entrar a, la, a este lugar, ¿vale? Uh, aquí en el centro de bueno, Pokémon, nosotros a Pokémon queremos... Aquí haré una explicación breve de lo que se viene siendo ahorita esto Voy a hacer una mini, una mini echadita para que vean Nosotros empezamos aquí en nuestra ciudad, Pueblo Paleta Luego llegamos aquí a Ciudad Verde Esto ya es para el final, casi la mitad del juego No, esto es un cuarto del juego llegar ahí Ajá, es Ciudad Verde Luego pasamos aquí a Bosque Verde Que va a ser el siguiente reto eh, La Cueva de Iglet es una bicha que conecta aquí en Ciudad Kermin que es una cueva de idiotas. Eh, tenemos aquí Ciudad Plateada, que es donde vencemos en el primer gimnasio. El gimnasio de esta ciudad está cerrado. El misterio es que no muchos saben quién es. Los que sí se han pasado el juego, saben que el líder de este gimnasio de Ciudad Verde, lo encontramos aquí, en Ciudad de Azafrán. No, en Azulona, en Azafrán. Y de Azafrán, él el... creo que lo volvemos a encontrar eh, aquí en el gimnasio. O sea, el líder del equipo Rocket, que es Giovanni. ¿Vale? Luego aquí vencemos al tipo S Luego aquí estamos en el MT Mon, Que es una cueva Triple épica, Que aquí encontramos un cosito cómo se llama Un fósil Luego llegamos a Ciudad Celeste Ahí tenemos que hacer varias cosas Como venir a Casa de Bill Que es, vive por aquí Aquí tenemos que pasar un puente Aquí nos encontramos a nuestro rival Aquí en Ciudad Celeste Todo se prende eh, Está la tienda de bicicletas y eso eh, Aquí tenemos la, el túnel roca que el túnel Roca nos lleva no me acuerdo a dónde. Eh, Central de energía, eso es cuando tengamos Surf. Que Surf lo encontramos más adelante. Eh, estamos aquí en la Torre Pokémon. Para la Torre Pokémon tenemos que pasar a una ciudad de la Solona y y es un lío. vale Pero bueno, con el tiempo pues veré si esto tiene. Si llegamos a la meta de 3 likes. Porque si tengo 25 suscriptores, lo máximo que recibiré en los videos será 6 likes. Contando el mío. Así que bueno nada chicos, vamos a empezar. Pero al llegar a esta ciudad, vamos a la tienda. Después de ir al centro, porque este tipo nos va a dar algo: eh, el correo. Eh, porque si no, no podemos seguir el juego. Vale, eh, o sea, es como una parte que o sea, jode a los jugadores y los tiene que poner a. Ay, verdad que no puedo correr con la B. tata, papu. Vale, vale. ¿Por qué no me sirve la vea? Eso es después. Al llegar al mt Mon, por ahí, es que nos dan las zapatillas de correr. Ok. Está la vaina. ¿Cuánto he que aquí? Ya 10 minutos de video. Nah, Guaraski, lo presiento. Lo presiento. Sí, sí, tengo algo para ti, papu. Al llegar por ahí a los 20 minutos, ya la dejo la vaina. Ok. Así era el Pokémon que mandé. Ok, ya. Estoy notando ahí como un la Un la Uff, oh, talas, talas, talas, ta ta el juego Es eh, a lo que subí la barra Tecno enciclopedia, la Pokédex, papú. Que ellos estuvo Pokédex de Profesor Oak No se prendan las cosas los Pokémon no con solo verlos. Hay que atraparlos, entonces solo hace falta atraparlos Cinco Pokéballs Chicos, de pana, la verdad Yo usaría Pokéballs, solo que Coño, de verdad me hacen falta no es por ser rata ni discriminar el juego, pero necesito usar Master Balls para, para capturar cada, cada Pokémon. Sé que es malo y se o sea, les dará rechera que no me esté pasando el juego a la manera normal, pero de verdad no puedo, no puedo así pasármelo con cinco Pokéballs normales. Las dejo de adorno. No, chicos, de verdad, lo siento, pero es que yo necesito las Master Balls. Por no elegir los caramelos raros, pero necesito los Master Balls. Bueno, una vez terminado esto, eh, vamos para acá. Para la casa de la señora esta, la vieja. La hermana de Floren. Ahora tengo un mapa, papu. Yo no sé, no sé, sí o no, sí o no. A eh. ver. Digan lo que me digan, discriminen lo que me discriminen Pero yo uso Master Ball Para lo que sea Porque después al capturar Mewtwo, al Mewtwo En Celeste Me sale Ya, con 25 Pokémon tengo Entonces, Por ahí unos 27 Pokémon Disculpen, de verdad, no quería hacer eso pero me estoy dando cuenta que se me va a hacer fail pasarme todo el juego así y Floren es la verdad bastante fuerte un Ratatata no les recomiendo, o sea los que sean fans de los Ratatata pues los atrapan pero o sea solo tiene dos evoluciones que es Ratatata y Raticate y pues no no, no, no, no sirve mucho yo está en Pokémon es que o sea porque está en el tipo normal entonces no sirve de mucho me gustaría más usar Pokémon así que es, me sirvan pues lo bueno, ahorita en mi misión ya tengo fuego y tengo aire, o sea con Charmander entonces con Charmander pues está, está fácil la cosa lo que tengo que encontrar ahora es un Pokémon tipo agua un tipo planta para el veneno y las cosas así y pues no sé un tipo que más, tipo que más le puedo decir tipo roca, para ataques tipo tierra y un eléctrico pero los eléctricos sí son más difíciles de conseguir pero ese con Zapdos SAP 2 me lo resuelvo ah, SAP 2 lo necesito para varios para varios ataques como corte taladro, pico taladro, algo así eh, golpe roca creo que era lo que podía usar SAP 2 vale aquí hay un anciano tirado en el piso ah no no no es... vale esto es lo que me da es un Porque te ve algo así cuando traigo un Pokémon Aquí él me muestra cómo se atrapa un Pokémon Un Widdly. Es que yo no sé pronunciar estos nombres Así que bueno Él, él hace todo, yo no hago nada Uy viejo raroso ¿Cómo va a atrapar un Pokémon? Si lo atrapa la primera es porque es hacker No se puede atrapar un Widdly en la primera a menos que el nivel sea bajísimo del Pokémon y tú seas muy buen entrenador. Ya está, Witt, le atrapa. Bueno, no me dirás que ha sido ilustrativa. Anda, toma esto, es para ti. Poketele, Poketele, eso es lo que me iba a dar. Ok, cuando me explicará muy bien lo básico, un entrenador común. Vale, para esto necesitamos corte, que eso lo conseguiremos más adelante. En Pokémon Ash Gray, la historia es más, más cómica, porque te dan un hacha en el barco, de Ciudad Carmín. Eh, y la historia con Pikachu O sea, es la verdad bastante inspiradora Y todo eso Pero pues nada chicos, para, para allá está la cueva de Tiglet. No, no, no, ajá Bien Aquí encontramos a un científico, creo No, no, no, aquí no es Vale, seguimos seguimos nuestra historia El que vea que me he saltado algo importante en la historia Pues me lo dice, por favor, por los comentarios Si mal recuerdo ¡Ah! No, no, no, no, no. Eh, necesito más Pokémon. Oh, necesito subirle el level A. Voy a hacerlo en velocidad rápida. Arañazo, arañazo, arañazo, arañazo, arañazo. Arañazo, arañazo. Lo acabé. Si solo usan esto... Ay, no, me envenenó mierda. Está envenenado, está envenenado, está envenenado. Se murió no <risa> Vale, pero por lo menos puedo regresar aquí. Porque necesito atraparme en un, un pit gay. No, es niña, no. No quiero niñas. En mi team. No, pero este rato es niño. Que no, ninguno de los dos. Joder, wey. Me la quieren hacer difícil. Vale, vale. Este me lo cargo, este me lo cargo. Dale. Ahora me va a tocar subirle el nivel a Cepid Gate Pero por lo menos ya, o sea, con este. Con Charmander, me la juego total. Porque, o sea, ya tiene ascuas. Y con eso puedo. Creo que me cargo al fin, Creo que me lo cargo. Ya con los ataques me acabo un gusanito. Ya con eh, 17 minutos. Eh, wait, o sea, aquí había... No, ah, va a Bueno, chicos, no hagan lo que eso va a hacer. Es que estaba jugando a la manera de Ashgray y recordé que aquí había como un pedacito de tierra por el que no se podía subir. El primero es este, este sí me lo salto. El segundo también me lo salto Porque yo soy un proazo Ok, Santito Me va a servir Este mejor No, no, no me la puedo jugar Vale, señores Me lo acabo Me lo derroto Ascuas Vale, vale, vale, vale vale Ok, me lo acabo a la primera porque... Tengo que subirle el nivel A los otros Pokémon Porque no puedo andar Con un solo Pokémon Porque pues matan a este Y valí, Valiendo O sea, me quedo valiendo, señores Si me matan a este Vamos, Pit Gay. Juegatela, Pit Gay. Pit Gay, Pit Gay. Vamos, Pit Gay, Telflow. No, ya te, ya te mataron. F. Astas, por matarme a Pit Gay. Vamos, vamos, vamos, vamos. Yo soy un pro, yo soy un pro. Venga, pero qué tanto Pokémon. Vale, vale, lento, lento, lento. Vamos a hablar con esta gente Sí, ya lo sé Tienes que mirar por todas partes Para conseguirlos todos. también lo sé Sabes que se puede cancelar un con Si no puedo y dejarlo con esta Sí, con la letra B Chicos, toda esta configuración Que ustedes ven, la A y la B roja Que están arriba, la L y la R La A, B doble El, el fast forward, que es si lo uno todo va rápido Todo eso todo eso le di aquí en... O sea, lo pueden dar en configuraciones. En Input. Map game No, no, no. Aquí no, aquí no. me digas que acabo de... Te cagarla, güey. Le dan aquí a Virtual Keypad No, no, no, güey. No, no, no me acuerdo dónde era. Uy, por un momento pensé que la había liado. vale. Vale. Bueno chicos, llegamos aquí a Ciudad Plateada. Primero que nada, tenemos que ir al centro Pokémon, al centro Pokémon, Aquí sí no me acuerdo bien las cosas. Pero les recomiendo que visiten cada una de las casas. Cada una. Y porque uno nunca sabe si te dan algo. Hay veces que hasta te intercambian Pokémon. O sea, no es parte del juego, porque. O sea, sí es parte, pero.. ok ok ok ok ok ok ok no no no eh, entramos no, no, no. no pero waves. yo no soy pendejo dicen que los celebry que tienen piedras lo Celebrity, celebry yo pensaba que eran clefari clefari clefari pues nada chicos vamos para el tipo de juego no es muy efectivo con el roca tenemos que comprarnos algunas poti, potis? unas potis? Eh, porque va, pasión porque... mm, los repelentes me ayudarán cuatro repelentes, antifinal no, ya, sí, sí, sí, sí, sí mm, vamos a ver no tengo nada que hacer en el museo o me toca Seguir subiendo de nivel a los Pokémon o me la juego y me intento pasar el gimnasio Pero nada, pero cada vez que ustedes lleguen a una ciudad Lo primero que deben hacer es Ir a por el, el centro de Pokémon porque si no se mueren y regresan al antiguo de la ciudad A ver, soy Brook, líder del gimnasio plateada. Creo que... No me has dado nada, no me importa Bien, estas es son batallas de entrenadores. Estas sí las pongo en modo lento para la nostalgia, las cosas así. Yo de Yode y Onix, creo. El fuego no es muy efectivo contra el... nada. Vali. Vali Brothers. Vali, Vali, Vali. Ya Vali. Valiendo. Me quedé valiendo. Vamos a bajarle el ataque por si me llega a atacar el desgraciado. Pues, Estamos, güey, pero por qué usa rizo de defensa? Esta madre, el arañazo no le quitará mucho tampoco. No, no le quito nada, güey, no le quito nada. ¿Qué fail Asco güey, pero eso es que no me gusta esta batalla con <risa> Va muy lento, necesito más fuerza. Uf. Me atacó ni pendiente. Pero yo me lo voy a cargar, yo me lo voy a cargar tampoco Yo me lo voy a cargar, yo me lo cargo. Se imaginan que se me acaben las pepes de, de ascuas. <risa> ya vale. Vale, ascuas. Me quedaría un pelín de vida. Ah no, ya se me lo cargué. Me lo cargué, señores. Geo de ser el evento. Charmander ganó 200 puntos de experiencia. ¿O sí, quiero cambiar usará el pit gay nivel 3 contra un Onyx nivel 100 ah bueno quien gana obviamente obviamente gana el pit gay uy no me acordaba que la figura del pit gay fuera tan o sea, te... fuera <risa> ya valió Charmander solo quedas tú si tú no lo superas eres uno no, wey, no se vale. No, wey, me mató. Me va a tocar ir a por más Pokémon. No es que, o sea, tener por lo menos uno de esos gusanos es inservible. O sea, nada más él, Por lo menos el, el verde se transforma en Metapop y después en Bedrill. Bedrill. Bedrill, algo así es que se llama. No, Bedrill no. B Butterfree, Butterfree. Y luego... Eh, de... El otro que es rojito Se transforma en... No me acuerdo en qué se transformaba La segunda evolución, no me acuerdo cuál era Yo sé que la tercera era Bedrill Bedrill es como un tipo ave una vaina así Los dos son tipo volador Me ha dado un mensaje inspirador la doctora Vale, papu Creo que ese tipo sigue ahí No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no no, no, no, no, no Necesito encontrar la forma de entrenar Pokémon Pokémon, Pokémon, Pokémon, Pokémon Pues me va a tocar, señores Capturar un Ratatata No hay de otra Ok, señores, voy a cambiar de Pokémon Bueno señores, ya llegamos a los 24 minutos de grabación eh, Voy a empezar eh, una nueva Y pues nada, subo el ladito ahí con gráficos babosos Y bueno, empezamos chicos Una nueva grabación, esta es parte 1, Pokémon parte 1 Llegando hasta Ciudad Plateada